Naomi. De ayer, no, no, no, no. Mucho gusto. Eh, ¿Qué le quieres decir a los niños que vienen hoy a visitar a la Virgencita? Que saludos y que Dios los bendiga. Y que pues el día de su cumpleaños cumplan muchas más. Muy bien. ¿Con quién más vienes? Preséntanos a tus amigas. Eh, son mis primas. Sus primas, preséntanos a amiga. Ella es mi hermana. Ella se llama Nicole. Ah, pero que ella nos diga su nombre. Hola, yo me llamo Nicole soy Nicole Guevara Moreno, y les quiero mandar un saludo a todos que vinieron de aquí y se cuiden mucho. Me llamo Renata. Mucho gusto, ¿De dónde vienen? De León. ¿De, León. ¿De qué colonia? Cumbres de, la piscina. Cumbres de la piscina. Órale, ¿y por qué visitan el día de hoy a la Virgencita? Para que nos cuide y nos bendiga eh, Las invitamos a venir aquí con la Virgencita de Guadalupe Pues para que vengan y los bendiga para que nos cuiden, nos proteja y que siempre que siempre estén aquí todos cuando nos no necesiten a nosotros y siempre nos cuiden Diosito y la alma que, este, que ellos tienen. Hola, este soy Eden, o sea, Chapata Moreno y les vengo, que vengan con nosotros para... Que vengan a esta misa, que está la Virgencita, y les mando un saludo porque allá están mis abuelitos y que allá murió uno. Bueno, gracias por mi tío Licho que se murió y gracias por Diosito cuidarnos. Me llamo Camila. Gracias por mi papá, por mi papá, por mi hermano y por mi otro hermano. Adiós. Adiós. Que, que Dios los bendiga y los apoda. <risa> Adiós, que los bendiga y los socorra ¿Cómo te llamas? Isabel Guadalupe de ¿Y qué quieres el día de hoy? Que, que, me, cuide, que me cuide la Virgen Gracias, Gracias. Buenas noches amigos de Semanario Gaudium, el día de hoy estamos desde el Santuario de Guadalupe reportando en esta tradición maravillosa, una verdadera vivencia de fe del pueblo leonés, el Día de los Inditos, todos los 12 de enero cada año se vive esta tradición donde muchas familias visten a sus hijos, incluso ellos mismos y adultos. Algunos desde chicos venían en esta tradición, cumplen una manda o simplemente por el gusto de venir a ponerse a los pies de la Virgen de Guadalupe. Miles de personas han pasado el día de hoy por estas puertas, por estas escalinatas. Esta tradición empezó en 1876 gracias a don Pablo de Anda Padilla, eh, que a su vez cumplía eh, indicaciones del primer obispo de León, Jesús María Díez de Soyano, y Dávalos. Vamos a estar reportándoles desde aquí. No se lo pierdan, por favor, sigan con nosotros. Estamos el día de hoy con nuestro amigo Juan de Dios Ayala, que es el encargado de las redes sociales y de todas las transmisiones aquí del Santuario de Guadalupe. Juan de Dios, tienes ya varios años colaborando con el Padre Apolinar. Platícanos el día de hoy que estamos viviendo. Pues eh, hemos visto el recorrido de, de esta peregrinación de, de personas que vienen precisamente con esta tradición que ya se nos fue inculcada desde hace tiempo, desde el siglo pasado, por el padre eh, perdón, por el padre Pablo de Anda, este, a orden del, del señor Obispo Soyano. Que, que se pusiera el 12 de enero para que no interfiriera con la solemnidad de la Virgen de Guadalupe. Entonces ahorita la, precisamente estamos viendo cómo llegan todas las, las personas vestidas de inditos para venir a traer alguna ofrenda aquí con la Virgen. Estamos muy tempranos, de las 6 de la mañana y hay un flujo continuo de gente. ¿Cuántas personas se estima que pueden visitar el santuario el día de hoy? Pues teníamos estimados de, de 10.000 a 12.000 personas este, el día de hoy. Ajá. Que seguramente ya se rompió la estimación. Sí, fácilmente. y ahorita ya yo siento que vamos por ahí de, de 15 mil, si no es que más de 15 mil personas que han venido a visitar a la Virgen. Durante dos años fue muy, muy limitado el, el acceso aquí. Ahora que la gente ya se siente más en libertad, ¿qué es lo que más vienen a pedirle a la Virgen? Pues vienen a pedir lo que es la salud por, por sus familiares, por algunos que, familiares que perdimos dentro de, de esta pandemia que fue muy difícil para, para muchas de nuestras familias, que perdimos familiares, conocidos, amigos. Entonces muchas de las personas vienen a pedir salud por, por algún familiar que todavía sigue con esas secuelas o la misma enfermedad que sigue actuando ahorita. Que no, que no es igual que anteriormente, pero la mayoría de las personas venimos a pedir a sus favores. Un mensaje que quieras dar para toda la comunidad de Gaudí. Pues que los esperamos acá por, por el santuario, que nos visiten más seguido este, y pues que, nos, que aquí los esperamos con las puertas abiertas para todos y a la comunidad en sí en general. Este día estamos viviendo este, un acontecimiento que el sacerdote Pablo de Anda Parilla inició. Eh, y este inició con, con el Santuario de Guadalupe construyéndolo. Y para él quiso, como para no tocar el 12 de diciembre, como para los niños. Eh, y, y le puso eh, la fiesta de los inditos al principio traían solamente los niños, pero la misma gente eh, este, lo ha hecho familiar, esta devoción y una pero de las cosas niños se de los haciendo y adultos, y ahorita ya viene toda la familia, el, el bebé, el niño, la mamá, el papá, el abuelo, la abuela, todos vestidos, y, y lo bonito de esta fiesta es que es familia, viene toda la familia Y vienen a presentar a sus bebés, vienen muchos bebés pequeños ¿Cómo se llama tu niño? Se llama Atzer Guadalupe ¿Cuántos años tiene? No, apenas tiene, tiene seis meses Muy bien, ¿qué le piden a la virgencita hoy para su bebé? Que lo cuide mucho y que lo guíe por un buen camino Muy bien, muchas gracias Pero Vamos a continuar por acá Mira, ella, ella, ella tiene ganas Para Semanario Gaudium, ¿por qué visitan el día de hoy a la Virgencita? Pues más que nada por una tradición ¿Cómo se llama? Familiar? Familiar. Me llamo Lupita ¿Con quién y con quién viene? Este, con mi sobrina y con mi sobrina y con mi vecina Órale, toda la tradición Toda Muy bien, qué bueno que pasan a las generaciones, gracias sí. ¿Por qué visitar el día de hoy a la Virgencita? Para pagar una manda ¿Con quién y quién vienes? Con mi mamá, mi hermana, mi cuñada y mis oh, mira, sobrinos Vienen muy chiviados sí. Mira, toda la generación ¿De qué colonia vienen? ¿De desde Doctor Mora, Desde Doctor Mora. Órale, ¿y por qué vienen hasta León? Porque venimos a dar gracias a la Virgen eh, por, por el qué? milagro de mi hijo A ver, platíquenos ese milagro Es que tú, este, estuvo A punto de morir Ajá y este, los doctores me dijeron que ya no, no tenía remedio. Y gracias a Dios, aquí está mi hijo. ¿Y por qué venir hasta León? Porque es manda. De venir y todos vestidos linditos. Sí, mi hijo y yo nomás. ¿Cuál es su nombre? Sabina. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias. igualmente. Y me da mucho gusto que ustedes aquí mantienen viva la historia eh, El Padre Pablo Areanda inició esto como un evento catequético para la sí. diócesis Y ahora ustedes nos están catequizando, que no se pierda esa memoria del Padre Pablo ¿Cómo vamos con su eh, causa de beatificación? Pues la causa de beatificación, pues solamente nos falta un milagro bueno, hay tantos, muchos, aquí, sí, hay muchos hay favores, hay muchos favores que este, nuestro Padre hace, favores, pero a gente tan sencilla, a veces ah. simplemente un, una señora grande decía no es que yo, fíjese la devoción que tienen o, o la fe que tienen, que con la estampa de nuestro Padre hacen el para porque se sentían bien, Ajá. o sea, son personas sencillas a la que les hace favores, sí. quizá el milagro más grande para ellos es de estar sanos, es tener, eh, y, pero así como un milagro del que necesitan ser estudiados y estudiados, y eso necesita nuestro Padre, solo un milagro para ser beato, solo un milagro para ser santo. Pues decía uno de los últimos rectores jesuitas del santuario que el gran milagro sí. es que, que todavía que después de todos estos años, ya 147 años, años. Sí. Y todavía se sostiene, o sea, la misma gente Y lo que queremos es que por medio de las estampas y eso Conozcan desde cuándo viene Y que ellos mismos, la devoción de, de ellos es, es preciosa O sea, vienen como lo, como los hijos con su mamá Le agradezco mucho, ¿su nombre? María del Socorro murators hija mínima de María Inmaculada Le agradezco, mucho sí. gusto, que esté muy bien sí. Felicidades Gracias. a todos ¿Por qué visitar el día de hoy a la Virgencita? Porque la visita, yo la visito por gratitud, por gratitud, cariño y respeto a mi Madre Santísima, por todas las gracias y favores que día con día nos da. Me llama la impresión atención está muy... muy y muy logrado. De más. Ay, muchas gracias. ¿Cuántos años tiene visitando aquí a la virgen? Yo tengo visitando a la virgen como 12 años, 12 años frecuentemente. ¿Tiene algún voto, alguna manda particular? Mm, yo le prometí a la Virgencita que un, un tiempo tuve una situación, viví una situación difícil y este ella me hizo un gran milagro y yo le prometí que a partir de ese momento que yo recibí esa gracia este la iba a venir a ver todos los días, siempre, siempre, toda mi vida estaría cada año aquí con ella, y es lo que hago y traigo a mis hijos y a mis nietos, mi esposo, si sí, bien. Son cuatro ocho. Muy bien, y todos están aquí. El sí, día de hoy? aquí venimos. Cada año estamos, sí, cada año estamos aquí. Agradeciéndole a nuestra Madre María todo lo que nos da. ¿Un mensaje que le quiera dar a todos los católicos a través de Semanario Gaudí? A todos los católicos, yo les pediría así en nombre de maría santísima que se acerquen a ella que ella es el consuelo el refugio y el amor y que por ella llegamos a nuestro señor y que sin ella no somos nada ella nos abre la puerta del cielo entonces tenemos que estar bien con ella ir de la mano para que nos presente a su santísimo hijo que se arrimen a ella y van a encontrar toda la gracia y toda la misericordia de mi señor jesús Pues así es, amigos, que hemos terminado esta visita el día de hoy en, lo, en la fiesta de los inditos al Santuario de Guadalupe. Son las nueve de la noche prácticamente y todavía está llena la calle. Se dice que hasta que pase el último de los peregrinos Es que se cierran las puertas del santuario Ya nos decía la madre, ya nos decía también el padre Apolinar Un acontecimiento generacional de familias Al principio era para los niños El padre Pablo de Anda sí lo estableció Pero fueron creciendo los niños, se volvieron papás Los papás se volvieron abuelos Y hoy en día tenemos este acontecimiento Que nos hermana, que nos une como leoneses Y que nos ayuda a definir lo que es nuestra identidad también Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y continuamos con las transmisiones de Samanario Gaudí.